Osakidecha repite el mantra de que no hay profesionales constantemente y efectivamente no hay profesionales, pero no hay profesionales porque Osakidecha decide dejarlos en la calle. Con el dato que decía de que la gente, los profesionales, en este caso los facultativos y facultativas, deciden emigrar al extranjero, hay un dato que hago la organización médico-colegial y es que en el año 2021, 4.130 facultativos y facultativas del Estado español decidieron irse al extranjero a trabajar y la mayoría de ellos y ellas eran facultativos de atención primaria, de medicina de familia y comunitaria, la mayoría. Hay otro dato también, ya lo he dicho antes, desde el año 2012 hasta ahora, el número de facultativas y facultativos en Osakidecha ha aumentado un 10%, pero es que en la sanidad privada ha aumentado un 69%. Eso nos dice que las condiciones de trabajo que Osakidecha ofrece a la plantilla no son dignas. Hemos denunciado más de una vez que Osakidecha tiene una temporalidad y la mantiene en el tiempo de más del 50%. Y Osaquidecha no tiene ninguna voluntad política de solucionar eso. No tiene voluntad de solucionarlo porque con la ley Z que salió, que se publicó el año pasado, Osakidecha podía haber solucionado el, el problema de la temporalidad que la obliga a la ley a bajar la temporalidad al 8% y de un total de 24.600 trabajadores y trabajadoras temporales en Osaquidecha se ha hecho una OPE de 3.700 plazas. Esto es que no existe ninguna voluntad política de solucionar el problema de condiciones de trabajo dentro de los Y mientras haya estas condiciones de trabajo, mientras los trate así a la plantilla, va a seguir habiendo fuga de profesionales en todas las categorías. Deciros que somos médicas y médicos del Servicio de Urgencias del Hospital de Galdaca Usán solo y en representación de las y los facultativas facultativos de este servicio, venimos a dar a conocer la situación que se está dando en nuestro servicio. También somos conocedoras de la situación de las urgencias hospitalarias de otros servicios de la red de que se encuentran en una situación similar o peor. Durante mucho tiempo las urgencias hospitalarias han sido el comodín para la falta de cobertura de personal en otros niveles de asistencia sanitaria de nuestro sistema. La demanda asistencial en las urgencias hospitalarias crece cuando se cierran consultas de atención primaria o puntos de atención continuada y las listas de espera se prolongan. Cuando los pacientes crónicos no pueden ser atendidos en los tiempos necesarios por el primer nivel asistencial, sufre complicaciones de sus enfermedades también repercute en urgencias. Vamos a aportar un dato significativo y concreto en nuestro hospital. En octubre, la demanda asistencial en nuestro servicio ha crecido un 20% con respecto al año anterior a la pandemia, sin incrementar el personal efectivo para ello. No solo esto, sino que nuestro servicio tiene una peculiaridad importante, y es que venimos años asumiendo la asistencia de urgencias del Hospital de Guernica en el que también nos vemos en la tesitura de atender patología traumatológica y pediátrica con el esfuerzo en formación que esto conlleva. Si la demanda asistencial en nuestro nivel crece, es del todo necesario que nuestro personal también se vea incrementado. Actualmente la plantilla de urgencias del Hospital de Galácano cuenta con 65 facultativas y facultativos y atiende a una población total de 310.000 personas, siendo de los servicios de urgencias que más personas atienden en el País de Vasco. A esto se le suma que durante los próximos días, de estas 65 personas que formamos parte de la plantilla, más de la mitad en condiciones de eventualidad, dicho sea de paso, se va a proceder a la no re renovación de hasta seis contratos. De los seis contratos que no se van a renovar, actualmente cuatro personas tenemos un contrato vigente que implica el 75% de nuestra actividad en urgencias hospitalarias, y el 25% en urgencias de PAC, que finalizan entre la próxima semana y esta semana. No conocer la cartelera con un mínimo de dos meses de antelación contraviene el acuerdo regulador de Osaquidecha. Nos impide organizar nuestra vida privada y realizar cambios de turno con otros compañeros. Tras días de incertidumbre y rumores, el 3 de noviembre, tras el comunicado de ELA en prensa por la reducción de la plantilla, se nos preguntó si estaríamos dispuestos a aceptar un contrato del 50% en urgencias hospitalarias y un 50% en atención primaria. Estos contratos mixtos en diferentes puestos de trabajo están siendo una tónica cada vez más habitual en Osakidecha. Decidimos rechazar esta oferta, no por capricho, sino por los siguientes motivos. El trabajar cada día en un medio diferente genera un sentimiento de inestabilidad laboral importante, amaneciendo cada día en un lugar distinto. Llevar dos carteleras paralelas genera una dificultad enorme tanto para las personas que las organizan como para nosotros para poder adaptarnos a ellas, más aún cuando no las conocemos con el mínimo tiempo de antelación como hemos expuesto. Tenemos la sensación de ser tan solo fichas que valen para rellenar todos los huecos indistintamente sin preguntarse si estamos lo suficientemente capacitados para un puesto o para otro o si nos sentimos cómodas y cómodos con ello. Y lo más importante, esto disminuiría la calidad de atención a los pacientes, que al final es a quienes protegemos e intentamos ayudar. Trabajar en urgencias hospitalarias no es para nada extrapolable a trabajar en atención primaria. Puesto que los conocimientos que se requieren para el desempeño de una tarea y la otra son totalmente diferentes. Pero lo que está haciendo Osakidecha es desmantelar la sanidad pública vasca. Y no diría que Osakidecha va a seguir el ritmo de Ayuso, sino que Ayuso está siguiendo el ritmo de Osakidecha. En este caso, vamos a avanzadilla.